Hola gente, siguiendo la dinámica, dejo aquí lo que me acuerdo del fanfic de Power Ranger que escribí de niño aquí reglas del torneo al iniciar la pelea cada equipo debe contar con un Zord por lo mínimo no pueden pelear dos equipos que sea de la misma clase, ejemplo, no puede pelear Dino Trueno con Dino Trueno. Zords de distinta clase pueden fusionarse siempre y cuando sea una pelea en equipos en cualquier punto del torneo se puede utilizar o sacar cualquier Zord la pelea termina cuando alguno de los dos equipos me rindo o sus Zords ya no se encuentran entren en condiciones para pelear según los jueces volumen 1 1 el día del dinosaur de Distaún, una isla del océano pacífico en forma de boca rodeada por una tormenta volcánica habitada por descendientes de náufragos de distintos países de latinoamérica está aislada del resto del mundo pero tiene mucho de su tecnología actual en Distaún tenían uno héroes conocidos como los power ranger pero hace un largo tiempo que ya no existen la isla está aislada del mundo por ahora estaban cavando un pozo buscando petróleo cuando llegaron a un meteorito que ahora se conoce como la piedra morfósica, de esa piedra salieron bestias rosadas y negras monstruosos sin ningún otro pensamiento que destruir, pero cuando esas criaturas tocaron las máquinas se convirtieron en Zords, máquinas vivientes que con el uso de un Morpher, una máquina que usar una piedra morfósica sacada del Zord convierte al usuario en Power Ranger, podían controlarlos, las mismas criaturas Zords eran muy poderosas y fueron prohibidos de usar para la guerra, excepto para un deporte. Las peleas de Zords. Peleas donde distintos equipos compiten, las peleas son organizadas por el gobierno, ser un Power Ranger había pasado de un privilegio a un deporte. Hasta ahora los únicos equipos que existen son Dino Trueno y Tormenta Trueno. En el Coliseo, están presentes por un lado el Dr. Olivero, quien secretamente fue un ranger en los viejos tiempos y sus estudiantes, Corner, Ethan y Kira quienes tienen un Thor tiranosaurio, tricerator y velociraptor, color rojo, azul y amarillo respectivamente, todos los Zors de tipo dinotrueno, por otro lado está Metrodoc, anteriormente conocido como Dr. Anton Mercer, un brillante científico, ingeniero biogenético que tuvo un accidente al experimentar con las dinogemas y tuvo una apariencia reptiliana, aún así. Sí, es la persona más rica del país. Su empresa es la encarga de la mayoría de máquinas que se usan para los Zors y sus batallas. Él posee un equipo de tipo Dino Tormenta. Los Rangers Dinotrueno formaron el Dinomegazord al combinar sus tres Zords, mientras que en el otro equipo está el Trueno Megazord, conformado por Tiranozord, Tricerazord, Tedorazord, Mastodonzord y Tigrezord, pero todos de tipo Tormenta Trueno, la pelea sorpresivamente para todos está igualada, entonces Mezodoc saca un Artefacto de la Manga, saca un Estigizord, pero se olvidó de la regla, el Estigizord era de tipo Dinotrueno y no podía fusionarse con el Trueno Megazord, por lo que se acopla al Dinomegazord con el cual ganan la pelea para ganar la pelea, cansan al enemigo y unen sus armas para formas el arma Z, la barra de corner, el escudo de Ethan y las pinzas de Kira 2, la noche del dinosaurio después de ganar contra Metrodoc, el Dr. Tommy Oliver se reúne con los chicos y los felicita, regresan juntos al colegio, donde son felicitados por sus amigos, el DRO es un ingeniero eléctrico con una maestría en robótica y una especialización en Zords, enseña de Zords en el colegio, es de conocimiento general, ya que los Zords se usan también para construcciones, viajes Etcétera, excepto en la isla del Otor, una isla propia del archipiélago de Distaun, pero que no tiene Zords, el país de Distaun es autónomo, no tiene rey ni presidente, el rango jerárquico se da por el dinero que tengas, en este caso Mezodok es el más millonario, por lo que es el que tiene más poder, en la isla del Otor es una dictadura, gobernada por Lotor, quien no permite Zords, el DR. muy frecuentemente lleva a sus estudiantes a torneos de Zords, aunque solo Ethan, Corner y Kira se han destacado lo suficiente para representar, presentar a la escuela en el torneo, Corner tuvo su tirano Zord, Kira su Tedorazord y Etan su Tridorazord porque fueron de los primeros Zords en salir de la tierra, por lo que los conocen bien. Por el lado de Mezodok, él es dueño de la escuela privada que existe y esa tiene sus propios equipos, todos Tormenta Trueno, por lo que en el torneo de este día, nuevamente será Dino Trueno vs Tormenta Trueno, para la sorpresa, Mezodok aprendió de su error y ganó, formando el arma Z y derrotando a los chicos 3, el origen derrotados regresan a su hogar, es entonces cuando el DR.O les cuenta la historia de los Zors en el camino. Hace mucho tiempo, la piedra morfósica cayó en la tierra, fue durante la primera generación de habitantes de Distaún, la piedra morfósica fue encontrada por unos chicos, Zordon, Ninjor, Rider, Z, Rita, Dimiría y Rito, quienes fueron los primeros Power Ranger Dino Tormenta, verde, azul, negro, rojo, amarillo, rosa y blanco. Construyeron sus Zords de la misma manera, un saurio, tiranosaurio, triceraptor, tigre, mastodonte, anquilo y dragón salieron de la tierra, pero a contacto con la radio se volvieron Zords. Zordon los estudió y con ácido morfósico y un metal dorado que estaba dentro de los Zords creó las monedas de poder con las cuales tenían el control de los Zords y parte de sus poder como los Power Ranger, la piedra morfósica fue ocultada bajo tierra. Entonces a la isla llegó un extraño sujeto, el doctor Tomás Moliardo, que venía a terminar la investigación de su ancestro con ayuda de un demonio hermafrodita revivido y un decapitado también revivido, el mismo creó un montón de bestias mecánicas para destruir la cuidad recién reconstruida, pero los Rangers lo derrotaron, hubo una vez que en verdad estuvieron en aprietos, fueron a la piedra morfósica a buscar la fuente más poderosa y la encontraron, el ceo cristal rosado dorado, con la que crearon la máscara del otor, que es como un zorro en miniatura y con su propia versión del Megazord y se la dieron a Zed para hacer el modo batallador y vencer al Dr. Moliardo de una vez por todas llevándolo a la piedra morfósica a que sobreviva a los saurios que viven ahí, pero la máscara del otor corrompió a Zer, quien se proclamó Lorce y encerró a quienes no lo siguieran en su forma de Power Ranger, o sea Zordon, Ninjor, Rider y Miria, Rita, su hermano Rito se le unieron y crearon sus propias batallas por la piedra morfósica, Zordon intentó liberarse pero fue destruido y lo que quedó de él fue metido en el centro de comando, que posteriormente se volvería un Megazord como una cabeza gigante, Ninjor y Rider se fueron. Zordon junto a su robot Alpha 5 trajeron cinco adolescentes con energía para que tuvieran las monedas de poder y vencieran a Zer, Rita y Rito. Ellos fueron. Jason, Anton, Fletraz, Aile, Elsa, los nuevos Power Rangers Tormenta Trueno 4, la primera dinogema luego de que Zordon eligiera a esos rangers y les diera sus dinogemas, combatieron, pero no contra Zed, Zed fue al espacio con su máscara a buscar nuevas respuestas, fue contra Rita a quien se enfrentaron, ella creaba muñecos con arcilla y los ponía en un caldero, saliendo como gigantes de un volcán, los ranger usaban sus Zords, Zordon calibró sus Zords para que pudieran unirse creando el Trueno Megazord con el que derrotaron a todas las bestias de Rita, Rita harta de esto, hipnotizó a un chico, Tommy Oliver, para que sea malo y le dio la moneda de Zordón, para que tuviera control sobre el Drago Zord y venciera a los Rangers, hasta se infiltró en el laboratorio y destruyó a Zordón desterrándolo a otra dimensión. Finalmente los Rangers lo rescataron y lo liberaron del hechizo, ahora todas las monedas de poder estaban con Zordón. Excepto la blanca que la tenía Rito, los Tormenta Trueno Zords originales fueron destruidos por Zed al volver. Zordon Encones decidió actualizar los Zords, evolucionándolos con el poder del trueno. Los Thunderzord del Tiranozord evolucionaba a Dragonzord, el Tricerazord a Unicorniozord, el Tigrezord a caballo Alado Zord, Zord a Ladozord, el Mastodonzord a Mamutzord, el Tedorazord a Pajarzord y el Dragonzord verde a Tigrezord. Formando el Thunder Megazord con el cual ganaron a Zed varias batallas, luego localizaron a Rito y le quitaron su moneda de poder, crearon el Ankylozord, el cual al igual que el tigre podía hacerse un Megazord independientemente de unirse o no finalmente Rito vino como aliado y destruyó los Thunderzord. Zordon entonces los envió con Ninjord que estaba entrenando a unos Rangers del espacio, vino de su retiro para mostrar que ahora ya no es humano, sino un Zord viviente, con habilidad de hacerse gigante y combatir, les entrenó y les dio a los Ninjazords, naciendo los para. Power Rangers Tormenta Ninja, sus Zords por color jerárquico eran, el Huronzord, el Aguilazord, el Tiburón Ballenazord, el Rino Zord, la Serpiente Cascabel Zord y el Hipozord. Aparte crearon Zords auxiliares como el Cocodrozord, un Zord Cocodrilo que les ayudaría o el Zord que les servía como movilidad, y así ganaron varias batallas, contra Rito, Rita y Zed, pero ocurrió un eclipse y se perdieron los Zords y Ninjord fue secuestrado, zordon los envió con rider, quien en principio no querría pero terminó aceptando, les dio a los pet Swords, como el dragonzord rojo, el atunzord, el murcielazord, el serpienzord, el oso polarzord que fusionados formaban en petmegazord, la derrota definitiva, hasta que el maestro Rit, el padre de rito y rita llegó y destruyó los rangers, el último golpe fue ir al centro de la tierra por energía morfósica, y encontraron los ceocristales, rojo, azul, verde, negro dorado, amarillo, rosa y rojo dorado, con el que crearon los Celtrax Thor's, en honor a Celtrax, Thor's derivados de las estrellas de mar que no morían y ganaron las batallas, desterrando a Zed, Rita, Rito y su padre a la piedra morfósica, no sin antes quitarle la máscara del Otor a Zed. Entonces un descendiente del DR Moliardo llegó y con sus nuevas bestias mecánicas destruyó el celtrax Zord, viniendo entonces los Turboranger, Zordon se tenía que ir al espacio para ese entonces y trajo a Dimitri como su reemplazo, sin embargo para golpe final, Moliardo destruye el centro de operaciones y va al espacio a cazar a Zordon, así que los Rangers crean las naves turbo y se van al espacio donde Zordon muere y la nave es destruida, de la explosión Jason casi muere y se puso la máscara del autor para sobrevivir y fue corrompido, el grupo se separó después de eso. 5, Auxilio hay una pelea entre Ranger Dino, Trueno contra Tormenta Trueno nuevamente, mientras que excavando en el centro de la tierra, Methodoc, antes llamado Anton Mercer, encuentra una gema morfósica color blanco y una piedra morfósica con forma de tiranosaurio, se las queda, y encuentra un nuevo blanco gigante, ordena ponerlo en la incubadora los Zords nacen, cuando los Zords se aparean, pone huevos de energía morfósica que en condiciones adecuadas se desarman y convierten en Zords, esas incubadoras están a cargo de industrias methodoc y se venden a quien pueda pagar, para su industria o para competencia. Tren, hijo de Antón Mercer encuentra la Dinogema Blanca, la cual convierte en un Morpher y entonces nace el Dragozord Blanco, pero este no era ni Tormenta Trueno ni Dinotrueno, era otro signo, el signo Dragón mientras que en el torneo, ganan los Dinotrueno porque Oliver presenta su Brachiozord, el cual contenía dentro cinco Zords auxiliares, el Stegozord, Stigizord, Spinozord, Aquilozord y Pinzord 6, el ataque rosa claro Tren le cuenta a su padre lo ocurrido y él decide inscribirlo en el torneo. El Dragozord estaba humillando al Dinomegazord. entonces Tommy llama al Stegozord, pero Tren se lo roba y forma el Dino Stego Megazord con el cual vence a los Rangers de Tommy mientras que Aile estaba probando un morfo y se contagia convirtiéndose Aile en un sauro y se vuelve loca atacando a los chicos, pero ellos le envían un morfer y Aile se convierte en un ranger, pero esa el símbolo cuadrado 7, el ataque acuático hasta ahora se habían creado dos nuevos tipos de zords, el dragón y el sobrecarga, así que Mezodoc decidió hacer lo mismo, creó un former y los power rangers M, conformados por el cocodrozord, el Thord, el tiranozord superdino, el tricerazord superdino, el tedorazord, Super Dino, el dragón verde oscuro Zord. Los duelos en parejas se ponen de moda y con solo usar el Celtrazord y el Dragón verde oscuro Zord ya van ganando. 8. Una copia fiel Mezodoc juega su carga y forma el Dino Super Megazor con las evoluciones M de los Zords de los Dinotrueno, Parecía que todo estaba perdido, pero debido a que eran casi una copia de los Zords del equipo Dino de Oliver, tenían las mismas debilidades y ganaron. 9. Triunfo Triásico Mezodoc intenta aplicarle a Tren para que les derrote nuevamente a los Zords de Tony. Pero Tommy presenta el Triazord, Corner en modo batallador logra empatar con el Dinostegamekzord y como estaba debilitado ahí le toma el control del Stegozord y derrotan al Megazord ganando Dinotrueno y sobrecarga 10, Megazords de combate Mezodoc exige una revancha, la cual gana el Dinostegazord al ya no estar bajo el control de Aile por ser un Stegazord propio esta vez ganó 11, Tormenta Dinosaurio Mezodoc quiere probar la eficiencia del Dragozord blanco y hace que en el torneo de colaboración pelean un equipo de Dinotrueno y Tormenta Trueno contra el Dragozord, aparente llamó a Ailer con quien aún tenía amistad para probar sus habilidades, ganó el Dragozord 12, Hora del Poder Aile una vez colaborado con Tren, forma. A su propio equipo y se alía con unos chicos tormenta trueno y dino trueno a retar a trend ganando aire al conocer las debilidades del dragozor 13 la segunda dino y una meteorito cae en distaún era energía morfósica pero no la energía morfósica que conocemos sino que era amarilla y verde y de ella sale un zord al que llamaron panzord y ataque a los zords zords de distintos tipos luchan contra el panzord pero es demasiado 14 la segunda dino segundo mezodobra rastrea el meteorito y en su núcleo saca con manchas la cual encierra en unas cuatro copas para detener al Panzor. Mezodok intentó controlarlo, pero era inútil. No podía ir al control manual con ninguna máquina y tuvo que ser destruido por los zords en grupo. Volumen 2, 15, la tercera dinogema después de que otro meteórico cayera, pero esta vez en la isla lotor cae en una laguna de un niño llamado Dan, y del agua sale el Starzord, al cual Dino Dan adopta, el padre de Dan como ingeniero crea su propia versión del control manual, el control manual es un aparato que permite controlar y verificar a los Zords, vienen en forma de pelota, no confundir con los morfos, pero no funcionan en Zords que vengan de otro tipo de energía morfósica como la energía morfósica que le dio vida al Starzord, pero la versión del control manual hecha por el Papa de Dinodan lo hace al ser desde cero. Dinodan inscribe al Starzord en el torneo, el cual dio grandes problemas al equipo del DR. O, podía volverse Star Megazord y disparar púas de su cola, era tan grande como el Stegozord. Finalmente la inexperiencia de Dinodan hacen que pierda 16, arma Rex Tren en compañía de un equipo Tormenta Trueno se enfrentan a DR.O y compañía, pero DR.O muestra que después de lo que pasó con Dinodan, modifica a su Brachiozord para que pueda hacerse por su solo un Megazord, con el Brachio Megazord ganan 17. Dragon Dragonzorz al DR.O les parece injustos que solo Mezodoc tenga Zor superdino, más o menos como los Thunder que tenía en sus tiempos, así que basándose en el diseño del Dragothor, crea los Drago Thor Super superdino, y se los regala a los chicos, pero primero, debían aprender el modo superdino, un modo donde el poder aumenta pero gasta energía morfósica de los morfos más rápido. Hay una batalla entre el Dragón Super Dino Megazord, el Dino Megazord y el Brachiozord contra el Super Dino Megazord, el Dragón Verde Oscuro Megazord, el Celtraxzord, el Thunder Megazord y el Dinostegozords, la cual empatan. 18, Auxilios os Blanco hay una pelea entre los dragones Super Dino y el Megazord de Tren para ver cuál es mejor, Tren sabía más de dragones de lo que pensaban 19, la venganza acuática el hermano de Dinodan registra al Patozord, un Zord casi parecido al de su hermano pero azul al torneo, a diferencia de Dinodan, el si sí entrenó y ganó con sus poderes. 20, hora de correr todos los equipos, humillan al equipo del DR.O21, quiero volar Tommy Pide revancha contra Trend en pelea de Dragozords, esta vez ganando por confiarse Trend. 22 la historia del ranger negro tommy cuenta cómo decidió estudiar ingeniería importante al final del cap se revela que el doctor modificó a su Estegothors para que su cabeza tenga alas de planeador y sirve de forma independiente como dragon Thor lo cual en su forma de megazord le permite disparar rayos ópticos 23 el regreso de dinodan dinodan vino por la revancha contra tommy peor tommy le impresiona con su brachio megazord ganándole nuevamente al ver los errores contra su hermano 24 desearía de y le se propone a entrenar a Dino dan y su hermano para cuando termina le hacen pelear contra el Dragozord de tren demostrando su superioridad de poder 25 otro torneo aile en perdón con tren le ayuda en el torneo 26 el buen tren tren se acerca al dr.o y compañía a conocerlos después de pelearse con su padre 27 se une al equipo del dr.o y compite contra su padre 28 hoy es mi turno aile sola se enfrenta a un equipo tormenta trueno perdiendo 29 Estrella se aprueba de puedan pelear entre equipos con el mismo Signo, así que pelean el equipo del DR. con otros Dinotrueno con zors parecidos Volumen 3, 30. El arcoiris malvado Mesodoc replica el dragozord blanco y piedra morfósica de su hijo y se la da a un empleado de confianza, aparte que entre dos sujetos Bully hacen una simbiosis efectuosa de casi todos los megazords, ganando 31, otro nuevo un nuevo de dinosaur misterioso llega a la incubadora 32, soy leyenda tommy reconstruye sus zords que tenía en el pasado y sus morfos pero no piensa usar los 33, el bromezord 2 estudiantes de ingeniería intentan hacer una simbiosis de todos los zords, pero sale defectuosa y pierde en combate 34, quiero defenderme nadie puede ganarle al megazord de bully school 35, regrese el dr. viaje por un tiempo y regresa 36. Contraataque el Dr.O y compañía, miran una pelea entre dos Megazords, tormenta trueno 37, finales primero el Dr.O junto a Tren fusionan a todos sus Megazords para ganarle a Bully Skull 38, finales segundo por descarte, todavía queda un equipo al que derrotar, lo ganan y se ganan todo el dinero del premio 39, esto es real, ha pasado un año desde que ganaron el torneo, Mesodoc se propone ganar esta vez, dándolo lo mejor de lo mejor, todo parecía perdido, Tommy entonces fusiona todo los Zords que él había usado creando el leyendo Zord, el cual era un Zord largo y poderoso, pero que no lo obedecía, sino que dentro de su cabina habían tres voces. Las de Tony, del propio leyendo Zord y del nano Zord, un Zord que podía fusionarse y desfusionarse del leyendo Zord y las tres debían estar de acuerdo para que el leyendo Zord haga algo. El Leyendo Zord pasa a Leyendo Megazord, después de que Corner en modo batallador entrara y los convenciera de participar 40, el legendario Mezodog mezodoc al ver como Tommy creó al Leyendo Zord, replica su proceso con sus Zords creando el destructor que a diferencia del Leyendo Zord se si obedecía a sus órdenes 41, Papa ¿dónde estás? Después de crear al Destructor Methodog desaparece, quedando Tren a cargo de la empresa 42, Adiós Methodog reaparece para desafiar a Tren, el cual pierde ante el Destructor 43, lucha de NanoZordom y descubre que una de las voces que le hablaban en el leyendo Zord era el nanozor un Zord del tamaño de un Megazord que es muy poderoso y lo pone a prueba, pero mientras el Nano Thor está fuera del Leyendo Thor, el Leyendo Thor no reacciona 44, la venganza del Leyendo Thor Tommy gana todas las competencias con el Leyendo Thor Volumen 4 45, el regreso de los Power Rangers espaciales un perro del espacio, Anubis Doggie Cruger orbita en el espacio, sorprendiéndose que en el planeta Tierra también hayan Thor's, mostrando a su base Delta Comando Oruga, como un Zord más pero que estos Thor son muy débiles 46, el punto débil mezodoc quiere enfrentar al destructor contra el leyendo Thor, demostrando que el destructor es más poderoso 47, la ruptura tren se separa del equipo para volver con su padre 48, intercambio el equipo del dr. o aprende a participar sin tren 49, arco Iristomi decide no participar con el leyendo Thor, ya que no puede controlarlo a consecuencia pierden 50, he regresado el megazord de Bulla rasa con todos los Thor 51, agujero tridimensional del tiempo los rangers viajan en el tiempo y conocen a zordon 52 volveré al torneo tren al ver que tony no usara el leyendo Zord decide unirse de nuevo para que tengan alguna oportunidad contra el Zord de bull 53 la herencia Mezodoxa saca a tren de su testamento 54 la traición Methodox se enfrenta a su hijo en el torneo 55 separación tren se enfrenta a una persona con réplica replica de su Zord 56 viaje en el tiempo y el tiempo después de que un tal Orj moliardo intentase robarse CEO cristal rosado dorado de las minas de Distanun 57, viaje en el tiempo. Segundo los Rangers, viajan en el tiempo por varios capítulos 67, teoría musical. El equipo del Dr. O pierde ante un nuevo equipo, los Bondy Band 86, el origen único crujera averigua sobre el planeta del que viene la piedra morfósica, un plenta órtil por las criaturas, radioactivo y la de la cual también vino la piedra morfósica que estaba en su planeta antes de ser destruido. 87, llegando al 35% el equipo de Aile es sacado del torneo tras perder 88, Bond Band, los Bond Band quedan en la semifinal tras enfrentarse a varios equipos y ganarlos todos 89, después de que Mezodok experimentara con una piedra morfósica accidentalmente se mete con la frecuencia de los instintos de todos los Zords de tipo dragón, lo que hace que todos se queden a invernar en una cueva de distaún, incluyendo la cabeza del Brachio Zord de Tommy pierden acceso a casi todos los Zords que tenían porque no podían usar al brachio zord se descubre que todos los zords dragones pueden volar aunque nunca antes se los había visto con alas 90 los equipos ahora deben aprender a llevar las competencias sin usar zords de tipo dragón a los zords dragones al terminar de desarrollarse en la fábrica de zords también pasan a modo invernación 91 de la cueva donde invernan los zord dragón sale un andro que vista mitad traje blanco mitad traje negro que controla el draco zord un zord dragón blanco y se inscribe en el torneo 92 draco con su draco Zord gana diversos torneos 97, el DRO crea otra cabeza para el Brachio Zord, liberando al Brachio Zord que se no moverse había quedado atrapado, este Zord de tipo dragón tenía los instintos calibrados a otra frecuencia 98, el doctor O presenta su nuevo Megazord, basado en el diseño del Draco Zord, presenta el dragón gigante Zord dorado, un Zord dragón de 80 metros, el cual usa para fusionarlo con el leyendo Zord y formar el dragón Megazord gigante. El cual tiene acceso a las armas del leyendo Zord y con eso vencen al Draco Zord en el torneo 99 el torneo en semifinal el equipo del dr. O queda en la final contra otro equipo 100 el gran premio el equipo del doctor o gana el torneo en una batalla contra los bondivand 101 el viajero muere encuentran el cadáver de alguien pero no saben de quién es 102 el planeta del tiempo los rangers viajan al espacio y encuentran un planeta morado donde se interconectan todos los universos y todo el tiempo 103 zors en el tiempo 1 el villano org moliardo reaparece 104 zors en el tiempo 2 los zords se Pierden entre distintas épocas 105, Zor's en el tiempo 3. Los Zor's regresan a Distaun 106. Kruger, el perro extraterrestre, finalmente deja de ver a los habitantes de Distaun en el espacio y aterriza su nave, que también es un megazor de intercambia conocimiento con los aviantes 107. Kruger abre la primera academia de policía de Distaun. Corner tiene interés en unirse. 126, Viena por el tiempo ceo el equipo se gradúa del colegio Corner se une a la policía spd, kira se hace cantante y etan ingeniero spd1, el ataque de Temel DR Moliardo ha escapado de la piedra morfósica, y con sus nuevas bestias mecánicas se enfrenta a la policía de Distaun, conformada por Cruger únicamente, pero derrotándolo ante la superioridad de la Delta Base Comando Oruga 2, reclutando Ranger Kruger aprueba cinco candidatos a ser Rangers, entre ellos Corner como Ranger Rojo de aquí es capítulos de ser policías, Cruger estaba preparando los Thors para una guerra que no sabían ellos esta historia continua en la saga de los demonios de las tinieblas.